Bueno, gracias Eduardo. Buenas tardes a todos. Es un gusto estar acá y compartir este encuentro. Eh, yo les voy a pedir, por favor, a la gente de producción que me, me pase mi presentación para evitar inconvenientes, así que les agradezco. Ahí está. Bueno, eh, en primer lugar quería agradecer a las autoridades de APAL, ...de la Asociación Psiquiátrica Peruana por esta invitación a este encuentro. Y como decía el doctor el Castelmundi, doctor eh, también felicitarlos por proponer hablar sobre corrupción y salud mental teniendo en cuenta las graves implicancias que tiene para nuestros pueblos latinoamericanos. Eh, bueno, también estoy muy contenta y agradecida de compartir esta plenaria con distinguidos colegas eh, en la que trataremos de aportar algunas reflexiones... Mis colegas, desde una perspectiva ética y del marco legal, y en mi caso, en torno a la producción de subjetividad. La próxima. La próxima diapositiva. Bien. La pandemia representa una crisis inédita y global que implica una ruptura en las formas de vida como la conocíamos que hace ineficaces los apoyos y los sistemas regulatorios previos y nos obliga a la revisión de paradigmas y a la búsqueda de respuestas y salidas. La próxima, la próxima diapositiva. La pandemia desnudó las profundas desigualdades y pone una lente de aumento en los desajustes del funcionamiento social principalmente a nivel de las instituciones del Estado, en términos de arbitrariedades, inequidad en la distribución de los recursos y se instala la corrupción como una práctica sistemática. El modelo neoliberal atribuye valor social a la propiedad privada, al individualismo, al consumo, a la acumulación de la riqueza, Promueve el acceso a bienes de lujo como variables de bienestar. Esta, valoración, esta valorización induce a la producción de cierta subjetividad, generando modelos identificatorios específicos, produciendo efectos tanto en los sectores sociales que se pueden esforzar por acceder a ellos, como en aquellos que resultan excluidos. Y también se trata de modelos que banalizan la corrupción. La próxima, por favor. Estos modelos identificatorios crean un tipo de subjetividad, como decía, que promueve vivencias de fragilización, de búsqueda de gratificación inmediata, de intolerancia a la frustración. Las crisis, por su parte, como la actual, ponen de manifiesto los aspectos más regresivos y primarios de los seres humanos. Convivencias de incertidumbre, miedo y desamparo. Estas circunstancias se relacionan con la gran pregnancia en la clínica actual de consumos problemáticos, trastornos de la alimentación, de la ansiedad, de angustia, trastornos del sueño, depresiones. A nivel colectivo, se corresponde a las profundas tensiones sociales y a la caída de marcos de referencia que van desestructurando la posibilidad de un lazo social solidario. Se trata de modelos que se replican siempre en forma vertical, de arriba hacia abajo. Se reproducen y perpetúan, salvo que haya condiciones de acciones sociales que los cuestionen e instalen en la escena social. La próxima. Como psiquiatras, es fundamental desempeñar un rol activo teniendo como marco la ética de las intervenciones y asumiendo que la comprensión de estos fenómenos es inherente a nuestra práctica clínica y psicosocial. Tenemos el desafío de construir nuevos dispositivos y herramientas para desnaturalizar y promover la constitución de otro tipo de subjetividades que ni avalen ni naturalicen los modelos de corrupción, de violencia, de desigualdad. Desde nuestra perspectiva, sabemos que los procesos de salud, enfermedad y de salud mental en particular, están fuertemente determinados por el contexto sociocultural. Y en este sentido, las concepciones sobre psiquismo y subjetividad ofrecen ejes teórico-clínicos para iluminar el análisis del impacto de la corrupción en la salud mental. La próxima. La pandemia se instaló en la escena social cambiando las coordenadas de nuestra vida cotidiana. Nos obligó a un retiro de la vida social como la conocíamos al pasaje a la virtualidad de actividades laborales, educativas, a la invasión permanente de noticias en los hogares. Se alteraron las formas, de, las formas de las muestras de afecto y quedó limitado el contacto corporal tan propio de nuestra afectividad y sensibilidad. Las posibilidades de la enfermedad y la muerte cobraron protagonismo en la escena de la vida cotidiana se suceden las pérdidas y la imposibilidad de acompañar a los familiares y amigos de modo presencial como lo hacíamos hasta ahora. Y ante tanto dolor y desgarro, al cancelarse las despedidas y rituales funerarios de los seres queridos, inscriptos tan fuertemente en nuestra cultura, los procesos de duelo quedan cristalizados o se complican. La próxima. Este contexto de crisis conlleva a una debilidad o pérdida de los apuntalamientos propios de la existencia humana. De acuerdo a la magnitud de los estímulos traumáticos, serán los distintos niveles de desorganización psíquica. La masividad del trauma lleva al arrasamiento subjetivo. El apuntalamiento es un concepto que planteó Freud y que fue retrabajado por el psicoanalista francés René Caes se corresponde con el uso corriente de la palabra sostén de apoyatura que es recíproca y simultánea del sujeto en relación a lo pulsional, lo corporal, las figuras parentales, la familia, los grupos, las instituciones y el contexto social. La próxima. La pandemia visibilizó la situación de crisis estructural de nuestra región, las profundas y dolorosas desigualdades sociales, la pobreza que asciende en promedio a nivel regional al 50% de la población, mostró la fragilidad del sistema de salud y la precarización laboral de los trabajadores del sector, obligó a al pasaje a la virtualidad de la vida cotidiana para lograr la consecución de las actividades educativas, laborales, contactos sociales, etc. Se impuso una dramática brecha entre quienes acceden a los dispositivos y redes para una adecuada conectividad y quienes quedan automáticamente por fuera. Precipitó avances tecnológicos que nos permitió una gran cantidad de posibilidades y recursos a través de las redes y las plataformas, sin dejar de considerar el riesgo que implican las temidas consecuencias de las nuevas formas de control social a través de la vigilancia digital. Expuso crudamente la explotación indiscriminada del medio ambiente, la deforestación, la progresiva escasez del agua, la aceleración del cambio climático. La próxima. Estas condiciones nos llevan a replantear el modo de nuestra existencia, la mayor concentración de la riqueza en algunos pocos y cada vez mayores sectores empobrecidos y fuera del sistema productivo. Se plantea una caída de paradigmas y se abren interrogantes sobre el futuro. Así, surgen ideas y teorías sobre las nuevas normalidades y la pospandemia. Estas condiciones representan algunas de las graves consecuencias del desarrollo del capitalismo salvaje, en el que la compleja y difícil situación de la pandemia no es igual para todos y todas. Enormes sectores populares, en condiciones de vida precarias, de hacinamiento, con frío o calor extremos, sin agua potable, sin acceso a la salud y a la educación. La próxima. Algunos economistas plantean la corrupción como una pandemia del capitalismo. La generalización de los hechos de corrupción desde las instituciones del Estado produce efectos de desapuntalamiento psíquico. En los duros tiempos de pandemia a los que asistimos, Hemos tenido ejemplos a nivel regional del uso arbitrario de los recursos, de medidas y comunicaciones oficiales confusas o desafortunadas que producen graves efectos a nivel comunitario. Quedan cuestionadas las reglas del contrato social. La vulneración o pérdida real y simbólica de las garantías de derechos desencadena múltiples efectos psicosociales a nivel del comportamiento social y de la salud mental de las personas. El contrato social es el acuerdo de derechos y deberes entre el Estado y sus ciudadanos. Parte de la idea de que todos los miembros del grupo por voluntad propia admiten la existencia de una autoridad y de normas morales y de leyes a las que se someten al mismo tiempo que serán albergados y protegidos sus derechos. Esta formulación fue propuesta por Rousseau en los prolegómenos de la Revolución Francesa de 1789, representando un cambio rotundo frente al poder feudal, con los ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Sobre esta idea, Pierre Aulagné aporta el concepto de contrato narcisista, es decir, aquel por el cual los sujetos aseguran su pertenencia a la sociedad en la medida que incorporen sus reglas y los enunciados y modelos identificatorios de su cultura y se, y se comprometan a cumplirlas. Y en ese sentido, la fragilidad o quiebre del contrato social incluye un cuestionamiento de las identidades y las diversas regulaciones del funcionamiento social. La próxima hay una percepción de ruptura del contrato social. Podemos decir, haciendo una esquematización de una problemática altamente compleja, que la corrupción infisiona el contrato social, que esta crisis del contrato social pone en cuestión aspectos de la identidad y se fragilizan las pertenencias y marcos de referencia de los sujetos. Ya no solo se trata del malestar de la cultura freudiano por el choque de lo pulsional con la cultura, sino que hace referencia a un malestar definido como mal ser por René Caez, surgido en la conmoción de las identidades y pertenencias. Y esto ya es inherente al modo de ser y estar en el mundo. Frente a este malestar, los movimientos sociales y las acciones contestatarias pueden producir cuestionamientos con capacidad transformadora. La próxima. Los aportes de la filósofa contemporánea feminista Judith Butler son una gran contribución para interpretar estos fenómenos. Acuña el concepto de acto performativo, al que define como el poder instituyente que tienen ciertas prácticas sociales, como la congregación de los cuerpos en el espacio público, motivada en una determinada idea, demanda o proyecto como un fenómeno de múltiples implicancias que genera la capacidad de producir efectos transformadores de la realidad en el proceso cultural de construcción identitaria. La próxima. Un ejemplo contundente está representado por el movimiento de mujeres que ha logrado a partir de la lucha sostenida durante años instalarse en la agenda pública, interpelando el orden social y desnaturalizando las graves consecuencias del patriarcado. En nuestro país, eh, entre otras conquistas, hemos logrado la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo durante, a principios de este año. Las prácticas solidarias constituyen mecanismos protectores que refuerzan el lazo social. Desde nuestro rol como psiquiatras y desde las instituciones en las que participamos, tenemos la responsabilidad de contribuir a la elaboración de discursos y representaciones que permitan pasar de la indefensión de la soledad a la potencia de la acción compartida y a la reconstrucción de un contrato social que garantice los derechos de la mayoría y despierte vivencias esperanzadoras. Debemos cuidar el cumplimiento de procedimientos regulatorios en todos los niveles en los que participamos. En, en investigación, desarrollo y patentamiento de, me, de medicamentos y vacunas. En garantizar que los concursos para el acceso a los cargos y a las carreras sean abiertos y transparentes. La equidad y accesibilidad de los recursos de salud por parte de la población. No dejarnos influenciar por las propuestas aparentemente inocuas de la industria farmacéutica que condiciona e incluso desvirtúa nuestras indicaciones profesionales. Privilegiar el trabajo en equipo interdisciplinario y evitar las divisiones y enfrentamientos entre, entre trabajadores de la salud o entre profesionales y usuarios. Luchar contra la estigmatización y la discriminación en salud mental recuperar el valor y saber de lo comunitario en nuestra práctica. La próxima. Se trata de ser conscientes, de asumir el desafío de desnaturalizar, cuestionar, prevenir e intervenir ante los hechos de desigualdad y corrupción. En la idea de avanzar en un modelo de salud antropológico, integral, humanizado y basado en la comunidad que fortalezca nuestra identidad profesional, afiance las pertenencias institucionales en un proyecto común, que supere la fragmentación, movilice deseos y vitalice la gratificación de nuestra vocación. La próxima. La última. Ahí. Bueno, y para terminar quería... Eh, leer estas palabras de Gilles Deleuze, eh, que acompañé con una imagen eh, hermosamente pintada por la pintora, por la artista afgana, Yamisia Hassan, sin eh, recordar eh, la dramática situación que están pasando las mujeres en Afganistán, y quería leer estas palabras. La tristeza eh, se llama La alegría es política. Y dice la tristeza, los afectos tristes son todos aquellos que disminuyen nuestra potencia de obrar. Y los poderes establecidos necesitan de ellos para convertirnos en sus esclavos. Los poderes tienen más necesidad de angustiarnos que de reprimirnos. No es fácil ser un hombre libre, huir de la peste, organizar encuentros, aumentar la capacidad de actuación, afectarse a la alegría. Multiplicar los afectos que expresan o desarrollan un máximo de afirmación. Convertir el cuerpo en una fuerza que no se reduzca al organismo. Convertir el pensamiento en una fuerza que no se reduzca a la conciencia. Bueno, muchas gracias.